Doctor, me copia. El doctor ha dicho que ingresan los alumnos. Sí. Ya va a anunciar. Buenas noches, gracias. Eh, tengo unos problemas para compartir la pantalla. Vamos a ir avanzando. En todo caso, con la actividad práctica, un favor. El material de lectura lo encontramos en el aula virtual. En este caso eh, van a poder. Encontrar en la semana 14 el material de lectura, y en ese sentido, este material de lectura con el que se está proporcionando puede ser eh, material de análisis, dos puntos, o en su efecto, tres puntos, dependiendo ya eh, cada uno de los miembros. Dentro del material de lectura, vamos a encontrar si bien es cierto que es voluminoso, pero como se reitera, en este caso pueden abarcar dos o tres puntos. Del índice del mismo. ¿Sí? Entonces, sé si en este caso, vamos a compartir con ustedes un momento la pantalla. Sí, no se puede en este caso. Vamos a compartirles el link para que también pueda redireccionarlos a la lectura. Por medio de. El chat de la presentación en Zoom, la lectura y por medio del grupo de WhatsApp también. Ese es el enlace. Por medio de este enlace pueden conectarse al material de lectura. 203 hojas tiene otro, ¿no? Doctor, 203, ¿verdad? Sí, pero recordemos, no es bueno. Si alguien puede tomarlo como lectura libre, el restante del, del material, la idea es que dentro de, esto, dentro de este, este material de lectura proporcionado puedan escoger algunos puntos que sean de mayor interés o mayor incidencia y que se vinculan a la sesión en este caso. Podemos encontrar dentro de, él, por ejemplo... En el índice. Por ejemplo, el síntesis ser? del marco conceptual de la descentralización. Exacto. También podría ser el Estado Comunitario Institucional de Descentralización en Perú y las finanzas municipales. En el caso, eh, más vinculado a la sesión es el tema de finanzas municipales que va al tema de eh, la recaudación, el Fondo de Compensación Municipal, los recursos propios, otras transferencias, otra fuente de financiamiento, que es lo que también buscamos ver dentro de la sesión a efectos de que puedan ver el desgregado de ingresos y el disgregado de la parte presupuestal, que creo que también es una oportunidad hemos abordado en ese sentido. Sí, el punto 3 de finanzas municipales sería el punto más idóneo dentro de esto que pueden tomar, La importancia relativa de las cuentas locales y su realidad con los organismos desconcentrados del gobierno central. Eh, tenemos ahí dentro de ello principales indicadores las cuentas locales, los organismos concentrados concentrado gobierno central, algunos indicadores de autonomía municipal. De ahí tenemos lo que son eh, recursos propios, fondo común, otras transferencias y otras fuentes de financiamiento. En ese punto podría, en ese sentido, abordar. Y bueno, dentro de las conclusiones pueden tomar algún punto de lo que se vinculan en relación a las conclusiones vinculadas a las finanzas municipales. Doctor, una consulta. Sí, Entonces, de, dentro de las finanzas municipales, ahí agarramos tres puntos, ¿verdad? El punto tres. O sea, en el punto tres, pueden agarrar uno o dos puntos, ¿no? Ya depende si uno de ustedes desea, puede abordar un tercer punto también. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Doctor, Miguel, sí, buenas noches. Buenas noches, Disculpe, doctor. Eh, estaba viendo el, la lectura sobre, amplia, ¿no? Por este, sobre eh, descentralización y. Doctor, ¿Se puede agarrar una parte del fondo de compensación aquí en el fondo de compensación municipal? ¿O... Claro, o sea, como les menciono, en el punto 3, o sea, la lectura versa sobre diferentes puntos vinculados al tema municipal. Pero en ese sentido, el punto 3 que está en la página 8 del. O Bueno, la página 5 del, del archivo y la página 8 de la lectura, eh. En este caso, encontramos finanzas municipales. Dentro de ese punto 3, ustedes pueden abordar dos puntos o más, dependiendo de ustedes. O en su efecto, si el, si el punto contiene, hay unos puntos que tienen una hoja, otros que tienen dos. En su efecto, si el punto contiene, eh, por ejemplo, el de principales indicadores de las cuentas locales, tienen promedio de tres a cuatro hojas, entonces podrían tomar ahí solo un punto. Ya doctora. ¿Sí? Sí, doctora, Perfecto. Si el punto es voluminoso en su efecto de tres hojas o más, ya en todo caso es... tomarían un solo Si el punto en su efecto contiene menos de tres hojas, sería ideal oportuno que en este caso toquen dos puntos, ¿no? Cuando mínimo. Sí, creo que todos cuentan el material de lectura. Vamos no sé si hay alguna duda o consulta adicional. Renato, buenas noches. Eh, doctor, buenas noches. Eh, doctor, un rato salí, doctor, porque me agotó el sistema se apagó mi computadora. Doctor, no, yo sé, doctor, qué ver... están hablando, por favor, si pudiera... Por... Ah, ah, ¿la, la lectura? De... Sí, eh, ¿cómo es? Una complicaciones con, para poder compartir pantalla. Vamos avanzando con la actividad práctica de la lectura. Y en este caso, este en el punt, en la página 8, se encuentra el índice. Ya. Eh, del, en relación a las finanzas municipales, es lo que van a abordar ahí. De ese, de ese punto, pueden escoger uno o dos puntos, ¿no? Para poder abordar Y doctor, ¿vamos a otro leer eso y después vamos a poner algo así? como ese, claro. Luego igual se va a oralizar los comentarios y se va, en este caso, a registrar sus comentarios en el foro. ¿no? Ah, ya, yeah. ya, doctor, gracias. Eso es la duda. Perfecto, Renato, muchas gracias. Sí, David, buenas noches. Buenas noches, doctor. Este, ¿De cuánto tiempo va a ser? Ah, vamos a brindar, son las 8 hasta las 10.45, para que tenga un tiempo prudencial, debido a que algunos nos cuentan con equipos celulares. Listo, gracias Doctor, disculpe, eh, recién acabo de entrar a Miquel Calderón, disculpe. Eh, Mique, el trabajo, buenas noches, gusto saludarte. El trabajo ah, es, es igual que las actividades prácticas, para que puedan analizar la lectura, no toda es este, el punto 3 relacionado a finanzas municipales. Y en ese sentido, eh, de, este, de este grupo pueden escoger ¿no? uno o dos puntos. ¿El trabajo es grupal, doctor, o individual? No, individual, individual. Es la lectura, el análisis. Pueden escoger dos okay. o tres puntos. Por ejemplo, se mencionaba, dentro de ellos tienen lo que es principales indicadores de las cuentas locales, los organismos desconcentrados de gobierno central, algunos indicadores de autonomía municipal, recursos propios, el fondo de compensación municipal. Otras transferencias y otras fuentes de financiamiento. Está en el material 12, creo, doctor. 13, ¿no? De la semana 14. 14, disculpe, doctor. Gracias, gracias, gracias. Doctor, buenas noches. De la de la Rosa Chirinos. Igual tenía problemas con el sistema. Sí, doctor, sí, para, sí, para que me consideren la asistencia. Ya escuché. No hay problema. Vamos a. Abajo. Vamos, o sea, vamos a hacer un referencia de la asistencia, o bueno, vamos a registrar la asistencia. Una de renovar claro, las actividades para que todo puedan claro. tener con normalidad y no tenga ninguna afectación. No te Rosa. Renovando las actividades, registramos nuevamente la asistencia en ese sentido. Ya, gracias, doctor. Gracias a ti. ¿Alguna consulta adicional en este caso? Eh, lo que pasa es que acá las páginas empiezan ¿Sí? de las cincuenta y tanto. Depende, tendrías que ver según el índice o según la página del archivo. Porque si acá estoy que... En la parte superior izquierda figura el numerito de las hojas. Usted dice que es la número 8, dice, pues, pero... Del archivo en su defecto, la página 5. Ahí vas a encontrar el índice de finanzas municipales. O en su defecto, si están en la página web, Pueden dar control F, le va a dar en la sección buscar, consignan finanzas municipales y le va a derivar directamente a la página 5. ¿no? Ah. La primera hoja es una hoja casi en blanco, tiene dos líneas. La segunda tiene una línea y luego en el centro un texto. La tercera, bueno, se referencia al título, finanzas municipales. La cuarta es del índice, que comienza el índice. Y la 5 es el... La página 5 ya es vinculada a finanzas municipales, ¿no? Y ahí encontramos el índice con los puntos que así lo vinculan. Ah, ya, ya profesor, muchas gracias. ubicarte, Luz? Sí, acá estoy viendo hasta finanzas municipales, ineficiencias y excesivas. Claro, ya puedes escoger el 3.1, 1, 3.1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 en ese sentido, ¿no? Ah, ya. Ya, profesor, muchas gracias. Alex, buenas noches. Doctor Moisés Moura, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Doctor, este justamente igualito, ¿no? Como le, como venía comentando la compañera, yo estaba en, en el en clase, pero me botó el sistema y me imagino que ha tomado lista y recién me conecté hace un ratito nuevo, no sé, volvió a conectar. Alex, no eh, te preocupes, vamos a registrar la... la asistencia una vez renovadas las actividades. Para que todo lo no, no te preocupes, Alex, no hay ningún problema. Gracias, a ti, gracias. ¿Alguna consulta adicional en ese sentido? Sí, doctor, el, el trabajo que está dando, ¿para qué hora dice que es? A ah, reanudarnos 10 y 45. Ya, doctor, perfecto, porque le paso que me desconecto porque en mi internet, ¿verdad? Siempre, en esta clase, me juego una mala pasada toda la vida, no sé por qué. <ríe> ya, doctor, gracias, paciencia, doctor. Gracias, señores, salen, no hay problema, paciencia. Gracias, no te preocupes. Profesor, sí, buenas noches. Profesor, eh, mi compañera Rodríguez Ramírez Mónica me dice de que quiere ingresar, pero que no le permite el acceso. No, sí estaba, ingresó. Sí, me ha escrito de que no ingresaba. Todavía. No, ya salió. Sí, ingresó hace un momento. Se había quedado Ay. congelado su, su ingreso, pero ingresó, pero ha vuelto a salir por lo visto. Porque por el grupo vi que solicitó también que, que la admitieran. Sí, pues le voy a comentar. Se lo había admitido, no pero que parece que, que está de... lento. Uh -huh. parece que hay complicaciones con, con la red. Ya, profesor. Gracias, Rey. ¿Alguna consulta adicional en ese sentido? No, profesor. Voy a comentar a mi compañera para que insista. Ah, ya, no te preocupes. No hay problema. No. Una vez que renovamos las actividades, vamos a pasar al registro de asistencia. Ya, ok, le voy a comentar. Gracias, Perfecto, profesor. No hay problema. Gracias, gusto saludarlos. Bueno, habiéndose dotado de la lectura en ese sentido, procedemos a la suspensión de actividades, reanudándolo en la hora antes indicada. Quedamos al pendiente de cualquier situación. Un gusto saludarlos. Buenas noches. Y lo este lo rechaza, no, no deja ingresar. No sé si solo a mí me está pasando eso. Maite, te están diciendo que esa lectura hagas un análisis, apuntes, después hagas tu comentario, y más tarde el docente va a aperturar. A las 10 de la noche, compañero. No, pero a ver un momento, vamos a verificar igual, muchas gracias por su participación. Vamos a revisar a ver un momento qué sucede con el foro. Gracias. No hay ningún inconveniente. Trata de actualizar en todo caso tu página. Verifica en los comentarios, un favor. Práctica en relación a la lectura. Cualquier consulta, agradeceré puedan informar. gusto saludarlos. Buenas noches. Sí, buenas noches Doctor, buenas noches, le habla Zúñiga este, Doctor, por favor le este, pediría que me tome en cuenta porque ahorita estoy saliendo de viaje voy a disculpar usted que a veces le esté molestando con lo mismo No, que Zúñiga Chate. deja, deja tus datos registrados por, por el chat un favor Ya, ya, ya, ok doctor muchas gracias, muy bien no te olvides de realizar el análisis de la lectura. Sí, sí, apenas lo analice, ya lo, lo subo y en la próxima clase lo estaré realizando. Ok, Jesús, un gusto okay, saludar. Ok, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Okay. En la semana 14 vas a encontrar material de lectura. En la yeah. página 5 encuentras el índice referido a finanzas municipales. Yeah. De ese índice te hace referencia a diferentes puntos. Puedes escoger uno o dos de ellos para analizarlo y luego este, realizar tus comentarios en el foro de la virtual. En el foro, en el foro de consultas de, de la semana 14. Y ya ¿Solamente hay que leer el libro? Lees este, cualquiera de esos puntos que busques abordar de finanzas municipales y de ellos haces el análisis y realizas tus comentarios en el foro. Luego de ello, algunos puntos y después de esa actuación van a realizar los miembros que así lo deseen por pertinente, ¿no? A realizar sus comentarios. Ya, cuatro, cuatro cursos, ¿no, profe? O sea, hay cuatro puntos que dice ahí, 3.1, 3, 3.3, eh, también creo que dice, y eso, esos son cuatro, profe. Sí, señor Castellano. Este lo puedo visualizar. Sí, sí, sí, profe, sí, ahí ya lo tengo, recursos de quiera de ellos puede visualizar, De eh, la página 87 ah, hasta ya, pues. la 187. Listo, profesor, ya está. Ya. Listo, claro. ya, listo. Claro. listo. Gracias usted, profesor. Gracias. No te preocupes. Profesor, disculpe, va a pasar lista todavía. Sí, Luz, vamos a dar las actividades. Para finalizar. Ah, ya. Yeah. Una vez que renovamos las actividades, procedemos con el registro de existencia de luz. Yo ya terminé, ya lo hemos subido también, profesor. Ok, Luz, hay que esperar que los miembros puedan concluir. Gracias. Ok, profesor. Un yeah. genio, la, la, una, la luna hará a un genio. La doctora... Es cierto, es cierto, la trae de la... Thank <laughs> you.